Ahora sí. ¿eh? Vamos a adaptar. Bueno. Base militar, chavales. No sé qué coño hay ahí, pero vamos a ver. no, a base militar, bro. mejor, mejor. We have a big dick and you. Me too, my friend, me too. Pero yo no lo voy a decir. Bastante gente, eh Bueno, bueno Somos unos pros ¿Qué somos? Pros ¿Qué somos? Parguelitas ¿Qué somos? Parguelitas, chavales Gente, caemos al edificio este del lado Este de aquí Que voy marcando, ¿vale? Caemos todos aquí ¿Sí? ¿La pitching Caemos aquí y nos abastecemos Vale, ahí arriba hay gente y aquí... ¿Cómo va a tener él ya un arma, tío? Eh, vale. me tendrás que hacer carry ¿Qué pasó? José, máquina! ¡Gracias por ese follow! ¿La escopeta es la me jodría. No Adelante, no quieren Creepy, creepy, creepy. Cus, cus, cus. ¿Para aquí había un pucho. Un pucho perro. ¡Oh! Se los, mira, Este, este era el flipado que le he pegado un repasito O sea, la base lo cajas ¿Dónde no está? Uy, bueno. Unas pamitas Ahí, ahí Repasadlo, repasadlo. Uy, Que viene, que viene El carry tremendo, eh Vamos, vamos, let's go, let's go ¿Puedo jugar? Sí, bro Eh, abrégame, ahora te diré el idea, ¿vale? Un segundito Estamos aquí salvando al mundo ¡Madre mía, el carry, loco! Let's go Una puta mierda, caras Asquerosa We need new arms, my friends Weapon, sorry Weapon, movimiento. Este inglés es bastante pésimo ¡Por detrás, gente! ¡Detrás! Vale, el de la escalera está dead y ahí hay... ¡Se lo voy a explicar! No me ha dejado vale, Si alguien me puede venir a revivir Vosotros sabéis papasitos Vale, está ahí ahora Está ahí, la... está marcado Está arriba Tumbado Está ahí Ahí, ahí asotadle, asotadle. Tengo 12 balas ¿Cómo lo veis? A partir de con los ojos ¿Y tú? Oh, ¡Ay, papito! ¿Cómo que no puedo? Ahora ¿Se ¿Si explicamos o no? Vale, reventadlo, gente Gracias Madre mía, qué palisón, ¿no? Entendido, estoy en ello. Bueno, bueno, entiendo. ese me gusta Comunicación Que se os oiga Allí, veo Allí. Vamos ahí al movimiento, pues Vale, vale, está, está un poco Un poco jodido este. Vale. Buenísima Vamos al pinche puto este. Lo explicamos ¿Dónde está? ¿Es el intenso? ¿Dónde está? ¡Ahora ha, ha desaparecido, Julio! No, esta mierda no La acá. Sí cielo, papi Siempre acá, nunca en acá. Y yo aún llevo la mierda de escopeta, eh Con lo juro. lo vais vamos a hacer esto? la misión más behind Oh no cuánto llevamos gente yo llevo tres vosotros lleváis también ¿cuántos los no buenísima vamos a asegurar el perímetro Vámonos, vámonos. Ahí, Ahí arriba hay. hay people, eh. Pero nosotros podemos. Somos unos pros. Somos unos cracks. Oh, vamos. Julio vamos. ¿Qué dice Guille? ¿Guille estás o no? Eh, han revivido uno aquí delante, eh. ¿O ha sido.? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué ha salido eso? Un ¡Oh, papito ¡Qué bonito! Sí o no, Lástima la mira, pero bueno Seguro, seguro, seguro Seguro, seguro, asegura esto. Grandes Dato sí. de reconocimiento sí. Perfecto Estas Son las putas <risa> ah, no Buena, buena No lo tengo, bro ¿Qué ha pasado? ¿Qué has tirado ya? ¿Has sido tú? Estás es un poco jodido. Si ahí, ¿qué pasa ahí? Hay un vamos, vamos, vamos Vamos a explicárselo Vale, va, bueno. ¿Cuánto pasta tenemos? Vamos, sobra ¿Puedo comprar yo si queréis lo de las clases, eh? ¿Qué parece? Joder, cuánto ánimo, tío Supongo que en vuestras casas, mientras que voy diciendo, vais a hacer así para la cabeza. Sí, sí. Sí, papi, sí. Volví, Duban. Gracias por volverte. Pues aquí nos sacamos a embarcar unas. Espérate. Está jodido. Espérate, que recargo. Gracias. Vale, el compañero está a la mierda. ¿Lo puedes revivir tú? No, mierda. Cuidado que viene. ¿eh? Está tocado, eh. ¿Tuyo? Alguien me puede revivir así, en plan, como sin ánimo de lucro ¿eh? Como si no os no, no, no pagara por nada Gracias, loco, gracias Muchas gracias, gracias Está, hay uno a la mierda, eh Os lo juro por snoops Si lo veis, eh que Eh, por la derecha Estamos un poco jodidos Hola, papi en la zona. ¿Qué pasa, Julio? En la zona. Está tumbado, eh Se tumba, se destumba Míralo. No me mates ¿Lo ves? Bueno, no sé si está a punto de... Eh, ¿qué pasa, colega? Xócala No lo ha explicado, eh Al de, de, de. Bueno, estábamos jodidillos, eh Estábamos jodidillos ¿Cómo puedo jugar, Duan? Eh, no sé si tienes una una computadora Potentilla O una Play 4 Es gratuito el juego Buscas Carlos Dutys Y los yogas No, es muy, muy complicado Es de Battle.net En PC y para play... Ni idea. No sé si esa explicación te ha servido. Bueno, gula que esto, ¿para cuándo va a empezar esto? ¿Dónde están los enemigos? O soy yo o no hay nadie jugando. Tengo PC, pero no creo que me corra muy alto. Sí, es, eh, necesita un poco de maquinaria, un poquito mucho. La verdad es que duan es un ordenador ahí es un juego que necesitas un poco de chichilla. La verdad. Te seré sincero. Clasificación por visualización. <tú <tú> Soldado. Gana y volverás a la vale, gente, voy, eh. Si pierdes... Uno para uno, voy Desde sin pata, no, ¡Oh! <risa> <risa> ¡Hay volado loquete. la cabecita. ¿Ya me, ya me jodería? no, que Tener esto y... O sea, no sé gente Yo me iría de aquí porque aquí hay Hay hostias pero como panes Estoy a ver. Aquí, aquí hay gente, ¿no? Mira Un tirito Voy para allá. Aquí había uno De aquí detrás había uno Claro Basto. Y espérate que lleva dos tiros Y se lo rápido ¿Te imaginas que lo toque y lo remate? Madre Munición escasa gente Necesitamos pillar loot eh. Vamos Vamos aquí, vamos aquí gente Sin miedo, sin miedo, va, de una, de una Bueno, no sé si me sigue ¿no? Voy a este Ah, punto. vale, pues para allá es igual Viva Colombia, joder Claro que sí, Julio Tengo un PC Y ahí en Colombia ¿Cómo está la situación esa del coronavirus? A ver, cuéntame Que yo soy de España Que está a la mierda Muy a la mierda Pero no soy a Colombia, loco Cuéntame ¿Cómo está la situación? Está igual de jodida Mejor, peor Os dejan salir a la calle No ¿Estáis confinados? ¿No estáis confinados? Cuenta, cuenta que pues. el Tito Eh, Pues no sé se dónde se tiene que loco. Eh, we need some munición. Lo digo en inglés. Por si. Acabes comprar ya. ¿Ya estás gastando? Todo el día de compras. Todo el día comprando. No lo entiendo eso yo, eh. ¿Y para qué yo quiero comprar? Ah, no, sus escudetes, Vale, lo looteamos, no os preocupéis Joder, no hay nada, loco Solo hay tomate planta Hay 250... Confinados, no dejan salir a un puta mierda Y piensa esperar que se pase y... 104... 104 metros, ¿Solo? Bueno, esto está empezando, ¿no? Porque aquí en España también empezó poco y luego en nada fue como ¡vum! exponencial, pero que te cagas esto. Desgraciadamente es una cosa que. Ojalá la cartilla del banco hiciera lo mismo, tío. Enemigo, ¿Qué, enemigo, qué, cómo va, cómo de va? ¿De vámonos, movimiento? vámonos, Julio. Os vengo a hacer su pol. No tengo mucha munición. Tengo 40 balas, ¿eh? Solo. Uh, y en el, sí, en España veo que está jodido. Sí, estamos confinados, llevamos 5 semanas ya sin salir de casa. Bueno, a ver. Relativamente. Vaya, a comprar también. Obviamente. Ah, me lo llevas, gracias, bro. Munición en los... No sé si alguien tiene una caja ahí, una clase de munición o algo. Estaría ahí, puta madre. Enemigos en la zona. Eh, gente, esto se está cerrando y estamos muy desperdigados, ¿eh? Y yo tengo un puta mierda de luz. Hay de loot de, de, de munición. Aquí Que no tengo ganas, tío. Tengo una y aquí con este. Cuatro. Estamos en la zona segura. Cuidado con el enemigo. Bueno. De lunes a martes. No se escucha casi tu voz, pero el sonido del juego tiene es muy bajo. O sea, se me escucha mucho, se me escucha poco. 22. Es que tengo que hablar aquí, bro. <ríe> dale, dale. Ok. Sorry, sorry. Y voy diciendo a ver si se ve bien o no. ¿Dónde van esos? Madre mía. Cuidado, eh. Bro, que bien. Mierda. Nah, yo, yo dead. No tengo, ala, no, tengo ala, no tengo alas, no tengo alas, gente. Supol, me habéis dejado sola. Me habéis dejado sola. Bueno, nada nah, estaba vale, bien. Yo había, había toda una escuadra ahí. Vamos a mirar los máquinas. Estos corre, corre, ve, ve, ve, ve, ve, están ahí detrás. los oyes? Está dentro, derecha Ahí, míralo No sé qué ha plantado, ha plantado algo este Y revive al otro Y no me revive a mí ¿Qué es a... ¿Me está diciendo entre comillas que soy manco? ¿Confirmamos? ¿Confirmamos? ¿Cuando yo llevo 5 kills? ¿Confirmamos? Confirmamos Confirmamos Sí, sí Ah, ¿podéis, me, me podéis comprar otra vez, ¿eh? Gente Por favor, compradme Por favor Por favor, perro <ríe> En España hay días específicos para salir, solo salen cuando los apetece. No, no, no, no salimos nunca. O sea, en España no se sale. ¿Qué ha comprado este? En España no estamos confinados, así no podemos salir para nada. Solo para comprar y trabajar, los que pueden y tienen permiso. Me han comprado, loco. Está malo, no debo ser. Buscar las armas esas que hay por aquí. A ver qué mierda de armas llevo. o puedo ni tan mal. Había uno. ¿Qué he hecho? ¿Cómo le vamos, gente? Voy a lootear. Ah, joder, si era por balas, loco. Hola. Ahora sí. Ahora voy sobrado. Me falta Franco, pero bueno, me puedo, me puedo apañar. Vamos juntos, gente, vamos juntos. A ver. Yo soy el que unifica siempre. Intentando unificar aquí a la peña. Buena, buena, me parece buen sitio. Con una granada no revienta los tres, pero me parece buen sitio. ¿Dónde está? Oh, qué grande, loco. Gracias, Dark Te caeme, bro ¿Cuántos quedan? 26 Bueno Acá hay días específicos El último número De la identificación Y sales Te ponen multas Sí, no, no Igualmente aquí, vale Y multas tochas, eh Multas muy tochas ¿Qué coño ha puesto una torreta aquí, loco? ¿Hay una torreta? ¿Hola? Estamos jodidos, ¿eh, loco? Eh, ¿dónde está nuestro compañero? ¡Compañero! ¿Sí, no? Dale, dale ¿Dónde? Te cubro, loco ¿Quién disparáis? Hola, uno menos. El gas está en camino. El gas está en camino, eh. Cuidado. De casi un millón de pesos. Muy tochacos. Joder, loco. Pues eso es pasta, eh. Sí, sí, no, no, no, si es que se han puesto, se han puesto. Hostia, se han puesto torretas, eh, ahí adentro. ¡Qué perros! Cuidado, eh, ahí no entráis, eh. Si no, se lo explica rápido. Enemigos en la zona. Enemigo encima. Voy, voy. Eh, tengo una V de estos, eh. Cuando digáis lo pongo ¿Cuándo me avisáis? Pues bueno, no sé Salgo Lo he visto todo ¿Cómo lo vais? ¿Cómo lo lleváis por aquí? ¿Sí? Perfecto, gente bueno, Tengo un franquillo ahí, puta madre <risa> Entre cejita y cejita Se la metí despacita Qué bueno Esto tiene que ser Esto tiene que ser humillante Que te revienten de esta manera madre. Qué putada, ¿no? Esto aquí será por Radar Vale, vale ¿Lo tienes? Marca Buenísima ¡Mira otro! ¡Dale, dale! Ahí Os la cabeza, pinche puto Venga Pues me lo he explicado ¿eh? En España son las 8 Bro, de la tarde Todo, todo 8 A todo gente Eh, ha entrado alguien, eh Gente No sé si me escucháis ¿Alguien tiene chapitas así de sobra? <risa> FENIX, sigue, <risa> GRACIAS POR si pedazo DE FOLLOW Bienvenido al streaming, claro que sí, crack Venga, cuidado, eh, eh Gente, ¿alguien tiene escudetes? ¡Venga! Hijo de puta, por la ventana. Eh, ha tumbado. Por favor, gracias. Gracias, gracias. Hay sitio para uno más. De momento sí, bro. Bueno, se han reventado. ¿En serio? Con un bazoquita, ¿eh? ¿Cómo nos ha visto? ¡Hola, qué rata! Espectadores. A ver si se la marca, loco. Fénix, de momento sí. No sé si Guille viene, pero de momento ahora os diré el ID Y jugaremos. ¡Buah, wow, qué pena! Terceros, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Cuidado Lo hemos jugado muy bien, ¿eh? Tenía 7 kills, ¿eh? Buena, buena, buena Terceritos Saca a los miembros del grupo de la partida Sí Buena, buena, buena partida, loco